En el día de hoy, mis amigos me ayudarán a pasar Minecraft siendo unas hadas Al ser hadas, ellos tienen la habilidad de hacerme volar Y darme objetos que me ayudarán a derrotar al Ender Dragon ¿Lograremos superar este reto? Deja tu gran like, suscríbete para más videos de este estilo Y porque así, comentada. Bueno chicos, como ya saben, voy a estar acompañado de estas dos hermosas hadas Que es Rabito y Alex y Papu ¡Hey! Es muy hermoso Somos si unas hadas Ajá, y somos vatos Por si preguntaban Ah, Oye, bueno. es verdad, es verdad oh, oh, oh, ¿Cómo sabemos si somos vatos o no? A ver, a ver. Creo que ¿qué? Sí. Creo que sí, creo que sí somos vatos Creo que sí, creo que sí Ok, pero lo, lo único es que no sé quién es quién Pero, a ver, ¿quién es este aquí? Eh, yo soy, yo soy Alexi, Mira, mira, mira, vengo okay. equipado Ajá. Vale, vale, soy una oh, táctica ¡Hola, oh, madre, loco! Entonces, dame, dame la espada, ayúdame, bro Ah, sí, te creas, esta es mi espada Te tendrás que ganar la tuya Ah, bueno, tú vete con la espada para saber que eres tú, Alexi Y tú ponte otra cosa, Rabito Ok, ah, señor, yo tengo algo muy bueno Y es polvito de hada ¿Quieres un poquito? Uy, uy, uy. a ratito sí, me das un poquitito bueno. Al ratito okay, me okay, hago okay. un poquitito Bueno, papu, vamos a empezar esto A ver, vamos a conseguir un poquitico de madera Por ahí estoy viendo una villa Podemos a, a, a ver, ustedes, Hola. ustedes, ah, también ayúdenme, por favor No estén volando por ahí A ver, te vamos a ayudar, pero ¿quién te cree que somos tus padrinos mágicos? ¡Tienes Exacto. que ganártelo! ¡Claro! ¡Tengo a Cosmo y a Wanda, Papu! ¡Hombre! ¡Y tenemos a ti, y el niño más tonto y... del lugar! ¿Cómo, cómo que tonto del lugar, Papu? ¡No, no, no, no, no! no pues Vamos agarrando esto, esto, esto... Ok, yo creo que ya tengo suficiente madera. Voy a ir a la, a la aldea a ver qué me, me, me preparan por allá. Ver, ¿qué, qué te... oh, mira, como buena hada, te doy este bloque de tierra. Oh, oh, pues muchísimas gracias, me sirve bastante. De nada, ¿eh? de nada, de nada. A ver, allá estoy viendo una gran aldea. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. A ver, oh, ok. Rojaos. Vamos por acá, oh. hostia, esta aldea está, está gigantesca. Mira, que mira, mira, mira. Yo, como tu hada, si quieres un regalo de verdad, no como ese bloque de tierra que te acaba de dar esa hada sidosa, tienes que ¿Hola? hacer lo que yo te diga. roba a, a todos estos aldeanos y déjale sus bienes! Bro, bro, pero son, son pobres aldeanos que viven... Mira, ¿Pales? mira... Cas... ¿Quieres esta espada? ¿Quieres la sí, sí, espada? Quiero. Tienes sí. que robar todas las casas. Vale, de una, de una, de una, pa de una, de una. Vamos a ver qué hay por acá. Aquí hay un libro, aquí hay un libro. Hay un cofre... ¡Hala! ¿Y esto? ¿Esto qué es? Esa es una excelente pregunta Esto, me, me dieron un hueso de dragón No sé por qué tengo un hueso de dragón pero, pero Como eso puedes pegarle a las cosas tiene no, que no, ser no. duro No me gusta, no me gusta A ver, le voy a robar la cama también a la, a la gente esa Porque me sirve para... ¡Escóndanse, en... aldeanos, porque ya llegó la ley! A ver, a ver, a ver, acá tengo más notitas En eh, manuscrito, a ver, esto no me sirve Tengo telarañas, eh, y otro libro ¡Ay, mira, hay un, he un her herrero aquí, bro! A ver, aquí tiene bastante... Del herrero? Sí, sí, sí, sí Mira me... oh, máquina loco lo que hay acá! Bro, bro, bro, bro, bro Miren, ya tengo pantalones y casquitos ¡Papu, mira! Uh. Okay. Oh, okay. pero, pero tú, A ver, ¿a cuántos aldeanos has robado? Quiero una lista de todos los aldeanos A los que has dejado sin bienes He robado totalmente tres. ¿Tres? Sí, Amigo, tres. pero esta población tiene como mil habitantes. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. Ya no te voy a dar nada. O bueno, sí. Bro, Toma tu premio brame. de consolación. Oh, Lista. muchísimas gracias, papo. No, nah, me sirve bastante. A ver, pero para a... la siguiente quiero que dejes a todos este pueblo bajo la ruina. Ok, ok, ok, papu, de una, de una, de una Me coloco en el trabajo, a ver, vamos a buscar un poquitico Más por aquí, eh, de hecho está bien bonito Esa aldea que está con, con nieve y todo Eh, me encanta, me encanta ah, hace frío, amigo. A ver, a ver, Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí Aquí hay otro cofre, a ver ¡Oh, su máquina! <ríe> tengo, bro, bro Bro, si vieran lo que tengo, tengo polvito De hada, tengo una flauta No sé para qué sirve ¿Qué? la, la vi, flauta vi, Y ya te de puedo hada? dar más, eh. este polvito es bueno Toma, toma, toma, a ver, toma. A ver. Oye, mira, a ver. aquí una hada encarcelada Hay que quemarla, es verdad no, bro, hay que liberarla, hay que liberarla, libéremola. No, está qué el compañero ves? de ustedes. Bro? ¡Bro! No, en el negocio no se puede permitir eso, bro. Acaban pues es de dañar competencia... su raza, bro. ¿Qué, ¿Qué es esto? No, no, no, no, no. Eh, a ver, te explico. Es mira. que la competencia está muy fuerte y no podemos perder otro cliente. Tú eres nuestro mejor postor ahora mismo. Vale, mira, bro. Por eso te regalo estas botitas, toma. Ok, Pero, pero, a ver, a ver. Ah, me sirve, me sirve, me sirve. Mira, bro, tengo, tengo un, una varita mágica de hada, bro. ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Oh, qué, qué guapo, loco! Ahora estás Jopé, más blanco ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eso es magia negra? No sé, pero no, pero no Si me das eso, te doy algo mucho mejor en el futuro No, ¿Tú papu decides. Esto, esto me va a conceder también deseos, papu Esto también me va a conceder deseos a ver, aquí okay, tenemos un ¿sí? golem Que nos va a servir para hierro A ver, vamos a ver por aquí si hay algo Oh, <risa> oh comida, comida ¿Qué ¡Ay, están ¿qué haciendo? La otra, se está quemando la casa Algo, algo se ¡Uy, está uy, quemando uy, uy, Ay, Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Mueran malditos aldeanos Pero, loco, loco, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Eres tú, bro? <risa> Perdón, es, es que, no sé Tenemos un odio irracional hacia la, hacia la especie humana Joder. yo no el está loco, tiene algo sí, A ver, acá hay otro herrero, otro herrero A ver qué nos dan ¡A la madre, loco! Este está machetito, este está machetito Mira, mira, mira, ya tengo esto Y tengo full hierro ya, loco Y, y manzanitas, manzanitas No, estoy uh. súper potente, loco Estoy súper, súper, súper dupe chetado Ahora que ya tengo la armadura Debería de conseguir el lava y... Agua para... Bueno, agua hay Toca lava para hacer la obsidiana Y bueno, vino ya para la otra dimensión, bro Deja, deja de consumir tu propia... <ríe> tu propio polvo, loco Es que es el polvito mágico, está muy bueno A ver, a ver, a ver, uy, por aquí Loco, por acá, por acá, por acá ¡Ostrita! Mira, ¿Cómo? como tu buena edad que soy Te voy a poner agua para que puedas bajar No es cierto, échese a la aventura no, no, no, ¡No, qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Uy, uy me dejaron a dos corazones, sus! Hombre, si no sobrevives a una caída de esas, ¿cómo quieres derrotar al dragón? Lo que no te matas te hace más fuerte, panita. Es verdad, es verdad. Oye, Leti, algo en el chat me dijo que tenías diamantes. ¿Me vas a regalar? ¿Eh? Espera, ¿qué? ¿Diamantes? No, para nada, no, eh. A ver, bro. bueno, sí, tengo diamantes. Tengo diamantes, lo confieso, Dame, dame, ratito. dame, dame diamantes, diamantito, diamantito. <ríe> ¡Ah, ¿no? te creas! <ríe> Pero, no. bro, ay, qué malvado. Bueno, voy a conseguir mis propios diamantes. A ver, aquí hay hierro, eh. Y voy a llevarme un poquitico más de hierro. Porque pues me va a servir para el camino. Por si se me daña la armadura. Porque alguien no me quiera diamantes. Uh, mira, mira, esto sería un reto perfecto. A ver, Caplay. Te voy a poner un reto. A ver, el reto será que tendrás que conseguir diamante en menos de 5 minutos. Si lo consigues. Te voy a dar el resto que, para, que, para que te crees tus herramientas y te vayas uh, al ceder, ¿ok? Ojito, pero seguro que aquí hay diamantes. No veo ninguno. Un no, miedo, Yo te ilumino la zona para que puedas ver. Vale, vale, vale, vale, vale. Voy, voy, voy. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Tienes mira, que mira, encontrar solo chico. uno. Te pongo agüita. A ver, agüita. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Ahí está uno uno dijiste verdad más te vale aprovechar el tiempo eh porque ya ha pasado un minuto hola madre hola madre a ver a ver vamos vamos vamos vamos uy aquí la aquí la aquí la uh, yo creo que estos diamantes mira mira mira mira se, se están yendo se te van los diamantes no no carnal. Bro, no no no no último? no no no no no no no no no ¿Dónde, dónde? Dos minutos, bro, bro, rápido bro, bro. No, por favor, ¿Dónde está Rabito? Ayúdame si ya lo viste ah, Aquí está, aquí está, aquí está ah, ¡Ah! ¡Ah! Le encontré, trapa, le encontré, trapa. le encontré Ya está, mío, mío, mío Ya está, ya está, papu, ya, conseguí un diamante okay. dame, dame la armadura, papu Dame la armadura ah, Nunca dejemos armadura, toma lo suficiente Como para hacerte un pico y una espadita pero, bro, tú dices que me ibas a dar para completar toda la armadura Bueno, me Ah, siento, no, no, no, porque siento. Mira, mira, mira, eso ya viene después, ¿sí? ¿eh? Tengo unos sobornos, digo, retos eh, ¡Oh! Lo suficientemente épicos para que te consigas esta armadura oh, eh, de los oh, dioses Uy, armadura de hada, dios oh, joder. Vale, vale, vale A ver, me hago la me hago la espadita Todo esto, ¿ok? Acabar, armadura aquí. legendaria hecha con ar con escamas de dragón joder, bolito que... mágico Qué chido, qué chido. Bueno, ok, ya tengo, ya tengo aquí el pico y tengo mi espadita. Vale, oh, tienes qué una varita, eh Yo también tengo una y también varita también tengo un ojo <risa> no, Pero, ¿por qué? Bro, tú tienes muchas pues, cosas Aquí de... me el ojo <risa> ah, Que no tienes este ojo, eh <risa> <risa> Me da miedo Eh, Rabito, tú tienes una, un bote de, de agua ¿Me puedes ayudar para, para picar todo claro, esto? Claro, claro Vale, muchísimas pues, gracias, eh bien, Rabito, bien, sí es buena bien, gente bien, no, bien, no, bien. Eh, no, no te aproveches de mi compañero, eh Que le faltará un tornillo Y es un poco tonto por lo que consume <risa> ese, esa especie de polvo Pero es buena gente bueno, eso, bueno. Eso, eso, eso. A ver, a ver, vamos a picar un poquitico eso. Y vamos a agarrar Oxiana, papus. <risa> ok, chicos, tengo ya. Oxidianas, y esto me sirve porque acá hay bastante en el suelo y puedo aprovechar esto, eh Ay, sí, sí que te tardas, amigo, cuando no tienen magia se hace todo demasiado lento Pero papu, porque... A ver, entonces, dame, dame poderes, bro, dame poderes sí, y me... lo hago más rápido, bro Bueno, no, prefiero esperar a darte todo mi poder hmm. eh, Como yo soy buena gente, te voy a dar, mira esto, esto, chiquete, chiquete, chiquete A ver, a ver, un, un arco, arco, un arco, un arco, qué, qué, qué chido, a ver, estos papeles para afuera a ver, ahí está, oh, súper genial Vale, voy a construir ahora sí el portal Y nos vamos, papu okay, A ver, empezamos aquí Ponemos... ¿dónde estoy yo. ¡Ay, ay, ay! ¡Zombie asqueroso! ¡Toma, toma! ¡A la madre! ¡Bro! Yo quiero esa arma, bro Por favor, dámela, vale Ya, ya lo no tenemos, ya lo no tenemos Oh, mira el portal, pero No tengo para encenderlo Aditas, alguien de usted Bro. Oh, bro, ya lo hago bro. yo Ok, Ahora entra, entra, mu entra, muchísimas gracias, entra, papu entra. Gracias, no okay, vamos, vamos, vamos Oh, oh, oh, mira, loco Buah, oh, qué buena suerte ten Tengo, loco, mira, una fortaleza nah, Bienvenido nah. al infierno eh, bueno, <ríe> sí, la verdad que sí, loco Oh, mira, parecimos a la, la fortaleza Loco, loco, esta, esta suerte no la no tiene nadie, ¿sí? Esta suerte no la no tiene nadie tiene nada Esperemos que no mueras, por favor Te voy a regalar esta espada, ¿vale? Ver, esta espada dame. es el counter definitivo de los Blaze Porque es de hielo ¡Oh! A ver, a ver, a ver ¡Oh, sí! A ver, que se salga otro, que salga otro Que aquí le doy de guamazo okay, ok, aquí aparecieron ¡Vamos, le damos, le damos! Okay. ¡Espada! Bro, como, como que, como que tu, tu arma, ¿no? Pensé que mataba un golpe, pero no a ver, pero claro cinco... que funciona, amigos, si está hecha de hielo Es, es imposible que no sobrevivan a eso esto es congelada de dragón A la madre, loco A ver, ahora sí, mira. ¡Oh! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más! ¡Mótalos, mótalos! Voy, voy, voy, voy ¡Aquí, aquí! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Pero no muere! Ok, tengo tengo seis, tengo seis Falta uno ¡Unito, papu, unito! Ah, bueno, bueno, mira te regalo dos. Me sobra ah, por ahí. Ah, vale, vale, vale. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos aquí y buscamos Enderman para hacer los ojitos y ya irnos? Perfecto. Dale, vamos. Ponerle, vale, vale, vamos, vamos. Vale, papus. Mira, mira, por fin hemos llegado aquí y nos está esperando un carísimo amigo, ¿eh? ¿Quién está esperando? Ay, me coloco esto ¡Uy! Las endermos son muy gigantes ahora A ver ay, Toma, toma, toma, toma oh, <risa> Cuidado, ayudo, cuidado Ayuda, Toma, toma. Okay, botaron. Aquí estás, Mira, mira, ¿eh? mira Aquí tienes un enderpearl A ver, a ver, a ver ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, me sirve, me sirve A ver, yo voy a poner la estrategia De esconderme en algún sitio chiquitico Porque para que no pasen los asquerosos eso. Oh, la, la de la campera, ¿no? Claro <risa> Claro, papu Así, así, así Creo que ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está perfecto. Vale. Voy a molestar a este y me meto de una. Ahí está. ¡Vámonos vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, Ahí está. Ok, toma, asqueroso, toma. Yo creo que para enemigos grandes necesitas un arma más grande. Uy. Maestro. ¡Ojito, loco! No, tremenda arma, loco. Tremenda. A ver, ¿esto qué es? Golpe de acero del dragón eléctrico. A su máquina. A ver, vamos a buscar un Enderman por aquí. Aquí no hay. Vamos. Su máquina ¡Su máquina, su máquina, su máquina! ¿Qué se hizo? No lo veo, no lo veo, no lo veo Mira, toma, está aquí Está aquí Mucha mejor arma ten, A ten. ver, a ver oquito, Oye, oquito. pero deja de estafar a mi cliente Esas son mis armas ah. Las tías son baratas y chafas Ok, papu Ya he completado las... Los tres Ender Pets. ¿Ya es momento tienes? De claro no, Ok ¿Ves? Esas armas que te dio esa hada chafa Son muy malas ¿A qué usaste? Ah. Eh, Utiliza la, la mía. ¿Por Bro, eh. es que la, la tuya no sirve. La tuya quema hasta, lo, hasta la sender. La, <risa> la mía es loca. larga. La mía es muy larga. La a B ver, puede, puede ser larga y todo, pero, pero daña a todo. O sea, literalmente destruye todo, hasta los objetos, hasta los eh, esa, esa, esa arma fue construida con metal de, de la China de las hadas. Oh my god. Bueno, ya chicos, ya tenemos aquí los ojos, ya tenemos las varitas. Vámonos, vámonos, vámonos. Y para ahí ya, para, para el loco. Ok vamos. Vale chicos, vale, vale, venga, venga, vamos Uy, cuidado, cuidado con ese glass Que no nos vea Ahí está el portal para que nos vayamos ya a casa oh, ah, Ok, hay, mu hay muchas esas tenebrosas Corre rápido al portal Hay sí, sí, sí. no que un no peligroso por ira. aquí vámonos, no, Vamos, ay, pero esto no me deja andar Yo no puedo volar como ah. ustedes vamos. Al portal, vámonos <risa> Vamos, <risa> vamos, <risa> ok, ay. ahí estamos, oh. loco de regreso <risa> Logramos escapar de ese infierno Literalmente, ah, sí. es el infierno Es verdad, es verdad, chicos, es verdad Ahora tenemos que subir de nuevo No te preocupes, mira lo que te tengo ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mí? ¡Eres de bro! A ver, a ver, voy a tratar de irme A este sitio aquí ver, No parece buena idea, ¿eh? A ver, vamos, vamos, vamos ¡Tú consume, tú consume! ¡Vámonos, oh, bueno, bueno, bueno, bueno! Ok, ok, llegué a este sitio Tengo que ir a otro sitio Vamos, ¡Llegamos, papu! ¿Eh? ¡Uh! ¡Pero! ¡Pero yo? loco! ¡Lo <risa> Ok, vamos, ¡Ahí está! Vamos. Tuviste vale. buena suerte de caer cerca del suelo Sí, sí, sí, sí Ok, chicos Ahora, vamos a hacer la mesita de crasteo Hacemos los ojitos Y comenzamos a emprender nuestra búsqueda por el portal ¡Oh, no! ¡Vamos a ir a por el dragón! ¡Nuestros sí. archienemigos! Exactamente, Papu. Que chicos, ya tengo los 13 ojitos aquí, bro. Así que vamos a emprender nuestra búsqueda, Papu. Es aquí, eh. Aquí ya no se ven los ojos llenos de para ningún lado. Yo creo que es aquí abajito. Yo. yo ¿Crees? Yo, yo, yo, creo, creo, creo. Pero estoy el 99% no, seguro, papu. No, me papu. suena muy convencido que digamos. Ni tampoco. A ver, ya verán, ya verán. Voy para abajo y. Cava, les voy a... cava, cava, cava, cava Le voy, a... voy a cerrar la boca porque aquí está, papu. Lo siento, lo vuelo. <ríe> que para mí que te vas a encontrar con lava. Que no escuchaste a Willy Rex. Nunca piques hacia abajo. Te vas ya. a encontrar lava, mira hay tierra Cerca de la tierra siempre hay lava No vas a encontrar la ¡Oh! pieza ¡Oh, papu! ¿Qué decías, bro? ¡Suerte ¿Qué decías? de principiante! ¡Ay, papu! ¿Qué decían? A ver, ahora hay que buscar el portal Hay que buscar el portalito aquí Papu, llevo aquí bastante tiempo, me sigue un creeper y no veo nada No veo nada ah, A ver, aquí, aquí algo me está señalando ¡Aquí uh, está, papu! ¡El portal! ¡Lo encontraste! No, no, vale, no, uh. Esto. ¡Destruye esto! Ahí está, Rápido. ok, ok, papu. Vamos ¡Pon los ojos! ¡Pon los ojos! Vale, vale, los coloco, los coloco, los coloco. A ver, aquí, aquí Es que soy un abuelito, bro Así que no, no ah, me amigo me indique, Tu hada se estaba quemando hace un segundo <risa> Me está haciendo adasada <risa> Es verdad, es verdad A ver, vamos aquí, aquí Y el último Papu ¡El último! ¡Ahí está, bro! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Y ahora sí! ¡Nos rejuimos! Vamos, ¡Oh! ¡Ah, por el dragón! Ok, oh, ojito, ya estamos aquí. Oye, Letzi, uh! tú y yo hicimos un trato, ¿verdad? Sobre una ¿Qué, qué trato? Ah, vamos armadura. A ver. Espera, ¿qué? ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál armadura? Yo no sé nada de eso. ¿Qué? tú dijiste que me daban una armadura de dioses. Ojo, mira, toma, toma. Me sobraba por ahí, ni, ni, no la necesitaba ni nada. Para nada era mi armadura favorita. Tira, me la tira. Ay, qué, qué chida, loco. A ver, dame, eh, me la coloco, ojito. Y me coloco la última pieza. ¡Wow, loco! ¡Oh, no! ¡Tremendo! ¡Como Dios, loco, como Estás Dios! ¡Estás ¿eh? momadísimo. Loco me la devuelves, ¿sí? ¿no ¿no ¿eh? Armad... No, ¿No te parece un poquitico a Pachito Games? <risa> es igual a Francisco <risa> Sí, sí, sí, sí, sí <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? A ver, vamos, vamos, vamos. Bro, Ya siento, siento, siento el aire! ¡Siento el aire! ¡Ya estamos aquí, papus! Ok, ok uh -huh. Vale, aquí está Ojito, la, la, la, la, varita de, de la, la varita de la ah, hada la la varita Loco, ¿cómo? loco, no, no, nuestros polvitos mágicos no funcionan No son lo suficientemente fuertes para romper el pilar No, es verdad, es verdad Pero ustedes pueden volar si quieren va, El poder de la amistad no nos funciona no, no, no, no, no, vamos a ver Para algo te dimos el polvo de hadas Exacto, así que mm. a a ver, como, tú mismo Apenas tengo cuatro, papu ver, ah, ¿Tienes yo, cuatro? Mira, ahí, te regalo otro montón que tenía por ahí está, Ahí está, papu Ahí está, ya, ya, ya Uy, ojito, polvito Ahora sí puedo ir a arrasar con esos cosos A ver, vamos, comemos Rapito, comemos. La es que le vamos a cobrar a este vamos. carnal por ese polvo Uy, debe no que ser vamos. mucho, debe no que ser mucho Ojito, ojito, estoy llegando, estoy llegando ¡Vuela, vuela, papá. ¿Llegará? ¿no? ¿Llegará? ¡Vuelo! Llego, llego Te vas llego, a quedar ¿eh? a medio camino Llego, papo, yo llego, yo llego Estamos Y llegamos ¡Pero baja! ¡Baja! Bro, eso, eso tiene efectos secundarios, eh Eso sí tiene efectos secundarios Vale a ver, dañamos. No, no se sé, daña. Ahí está, ahí está, papu. Ahora sí. Necesitamos destruir los otros más. Que okay, ya está ya, okay. está, ya está. Siguiente, Va. siguiente. Solo quedan unos. unos cuantos. No, no son voy, muchos. ¡Corre! Pero no pueden, no pueden, no, no pueden, no puede, papu. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Aquí sale otro, aquí sale otro. Ok, colocamos agua para el aterrizaje. El agua uh, se me el agua, Oye, bro. oye, acabo de descubrir algo. Toma esta arma, tiene mucho más rango de, de golpe. A ver, ¿qué hace eso? Ah, no, tampoco, solamente le pego y ya, ya está. Ajá, pégale, pero ah. puedes hacerlo desde más lejos. Okay, papu, vamos al siguiente, vamos al siguiente. Ahí está, ahí está. Vale, vale, water drop, water drop, drop. papu. Ahí está! Ahí está. Me colocó el agua y exploto. Uy. Voy a lanzar súper, súper abajo Pero bueno, no hay problema ¡Ay! me voy a poner tu arma porque no la tenía en la mano Ya la tengo Ahora sí, ahora sí Subimos, subimos, subimos ¿Te subimos. alcanzarás por bodeadas? Okay Ok, creo que debemos de ayudarlo Vamos Uy, a destruir un par ¡Delejitos! quito. Dele cuidado, cuidado. ¡Sí, ayúdenme, Uah. bro! Ya voy subiendo, Vale, vale, vale, aquí estoy, aquí estoy Y ese me... Ahí está, ok falta, casi muero, casi muero No voy a destruir ni uno más, te toca a ti Bro, pero ¿por qué? Pero qué? <risa> porque tú eres el que sobrevive a más de una explosión Vale, voy, voy, what the drop, what the drop, what the drop, what the drop Ojito, papu No, hombre, no, hombre, Esa proeza Bro, bro, bro, la tengo en mi sangre, bro ¿Cuánto faltan? Pueden decir ustedes ah, que pueden volar Ya están todos Ya Pero están todos, están? solamente destruí el no dragón Tira por el dragón Vale, vale, vale, vale me Voy aquí Ok, oh. bro no, Tremendo, tremendo ¡Qué, qué, qué! Mírame, mírame a los ojos, obviamente ¿Eh? Te está, voy a dar, dar? No. Aquí, aquí, mírame este Vale, vale, vale, vale vale. ¿Qué me ¡Mírame mejor arma del mundo, mi pana! ¡Toma! ¿What? A ver ¡Uy! ¿Esto oh. qué es? Una cabeza de... ¡Amigo! ¡Es la cabeza, cabeza de negosa? mi gusta! ¿De dónde la sacas? Oh, no, me, no preguntes, tú no preguntes vale. No que que partida puntos. cualquier mob en, en piedra Está bajando el dragón Vale, vale, vale, vamos Uy, cuidado, cuidado, no me le acerco todavía a Esperar Rápido, rápido, rapido, rápido rápido. No hace, no funciona ¿Qué? ¿Funciona? Es, in es inmune Claro, es inmune, es inmune, es muy, muy gigante todo, porque La cabeza de medusa Lo que claro. ya sabes que hacer, saca las armas prohibidas Ahí estoy sacando la arma prohibida pero esa no, la no, no, ya vimos no que es fácil, no sirve para nada Es verdad, es verdad Vale, bajó, bajó, bajó, nuestro momento Bro, pero bro, agarren no, un no, arma y ayúdenme bro, poquito bro, ¿Tú de quién te crees? ¿que, ¿Que somos tus bro, asistentes? Bro. Claro dole, oh, dole, dole, dole, ¡No puedo, <risa> no puedo! <risa> no puedo ¿tú ¡Está tú muy arriba! De paloma. ¡Asco! bro está ¡Es nuestro momento! Hoy. ¡Toma! ¡Pégale, ah, pégale! pégale Polvito de hada volvito de hada, papu! Eso funciona, eso es muy efectivo Así que hubo guiado. ¡BRO! ¡BRO! ¡SE quedó BUGUEADO! ¡EN otro MOMENTO! ¡Pero no puedo volar! ¡No! ¡No que se quedó bugeado! ¡Es que tiene complejo de paloma, ¡BRO! ¡SE quedó RE A ver, ¡Vamos, dale! ¡Subo con el polvito de hada que me dieron! ¡Dale, dale, dale! ¡No! Dale. ¡SE FUE! ¡No! ¡Y SE FUE LOCO! ¡NO PUEDE SER esto POSIBLE! ¡Va! ¡Está bajando de nuevo! ¡Está bajando de nuevo! ¡OK! ¡OK! ¡OK! ¡OK! ¡A las 3! todos juntos! ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! ¡Dale! Sí, sí, ¡Dale! Sí, sí. okay, en la cola! Okay. ¡No ahí dejes pa, que ahí se está, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya casi! ¡Ya casi! bueno, ¡Oh, oh! ¡Oh, ¡Tremendo, papu! es? El poder de la vista sí servía. ¡Vamos! es verdad! Mágicos. ¡Ahora sí, papu! ¡Ahora sí! ¡Nos hemos pasado Minecraft, pero con dos hadas mágicas! ¡No puede ser!